¿Qué tal, queridos amigos? Feliz día para todos, séptimo día de nuestra novena Navidad, qué alegría. Ya casi, ese ven, ven, ven, Señor, ya, ya cascabelea en nuestros oídos, ya, ya lo sentimos cerca. Dios está cerca, el Señor está cerca. Gracias, Señor, por todo, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar. San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. Cuando escuchó María el saludo de Isabel, exclamó, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derribó el trono a los poderosos y enalteció a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, de los ricos los despidió vacíos. Auxilia a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. María canta la grandeza de Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios. Yo quisiera invitarlo para que hoy, querido hermano, le dé gracias a Dios, lo alabe, lo glorifique. Es un día para alabar a Dios, para reconocer la grandeza que ha hecho en nosotros. ¿Quiénes somos usted y yo para que Dios haga tanto en nosotros? ¿Para que nos ame tanto? Su muerte en la cruz es precisamente la muestra más grande de su amor. Y por eso lo invito a que juntos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra tarea, en nuestro apostolado, digamos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Feliz día, queridos hermanos. Un abrazo para todos.